Así es. Yo tengo una pregunta aquí que es de mucha inquietud para muchos jóvenes franco-macorizanos, más no para otra persona un poco más conservadora de aquí, de nuestra provincia y del país. Y es que sabienda de que en otras culturas, del Medio Oriente en especial, es normal y por ley, y no está prohibido por la ley, el uso de la juca. Aquí se ha implementado una ley que prohíbe su uso, mas no prohíbe la importación de, sus, de su materia prima y de sus artículos. ¿Está usted de acuerdo con modificar, quitar, quitar o proseguir con esa ley? Mira, las leyes deben identificarse con las culturas de los pueblos, con, con sus aspiraciones, con su accionar. La juca, la juca propiamente dicha, no es dañina. La juca propiamente dicha en culturas como la India es masificada y no hace, y no hace el daño que se, que se prevé que hace aquí y que se hace constar que se hace aquí. Yo creo que lo que debe regularse, y así lo planteamos con el proceso de la ley, es cómo usar la juca con sus componentes. Pues hay componentes que no hacen ningún tipo de daño. Y, y yo soy de los que entiendo que... Lo que le gusta a la juventud, lo que no debemos es poner, ponérselo como un artefacto dañino. Pero si hay una situación que puede fumar, ¿a quién se fuma cigarrillos? El cigarrillo hace más daño que la juca en términos en término reales. Se fuma tabaco en términos a, a la libre y no pasa nada. Yo creo que de, de, la ley debe modificarse y no ser tan tajante. Porque de nada vale tampoco que haya que hay una ley... Que no, que no se identifique con lo que hace la juventud como tal. Yo creo que lo, lo que debemos regular es los componentes a usar para, para que no le haga daño a la juventud, porque he oído decir de cosas que le echan que, que hacen, hacen daño a, a la salud. Creo que de, yo estoy de acuerdo con una modificación a esa ley y que se, que se regulen los componentes que se usan en el nivel de la boca. Yo no le he puesto la boca a eso nunca, no sé a qué sabe, pero yo sé que mis hijos la han usado y no ha pasado nada. Lo que quiere decir es que es con los componentes que tenemos que tener el control.